Ansiaba conseguir lo que no tenía Entonces me perdí, repetí hasta hacerlo manía Es un bucle sin fin en el que hace rutina Ayer te mentí, soy de sangre fría Me han partido el corazón como si fuese de papel Y han sido varias veces No necesariamente hablo de mujeres Pierdo amigos porque tenerlos duele Le presenté un colega a otro colega Se hicieron colega y dejé de ser colega. Ser simpático ya no merece la pena Ni ser cobarde yo no me rajo las venas Le echo cojones y sprinto con cojeras No hay oraciones, pero sí hay condena. Hacia aguas el bote de este lobo beta. Llego nadando a una isla desierta Estoy solo y sin nadie que me ayude Voy a empezar de cero rajando al pasado con un cutter. No ponga mi voz en mute No conozco el fin de vivo siempre el lunes Cuando canto se desnuda mi alma Como se despluma un ave abandonada De vez en cuando con Parto ese sentimiento, si te digo lo que por ti sentí, miento Pero no a ti, sino a mí, entiendes Me hice promesas que no puedo cumplir No sé qué haces teniendo la solución enfrente Y paso etapas en las que no puedo ni dormir En muchas ocasiones me acompañaba la soledad No hablaré del tema, ya tengo un tema hablando de ellos Sentí que acabas de naufragar Esa vez que no te sirve para evadirte ni el camello Yo no tengo grupo y mis colegas son mis seguidos Unos cantan rap y otros cantan Tan pseudo, el mic vale mucho, pero no tiene valor regio. Soy todo un señor dentro de este feudo. La fama, gracia, concurso no tiene mérito. No se me da bien el boli, pero le uso. Guardo hasta la moneda de un céntimo para luego no ser un rata por dos euros. He naufragado, yo sin nada me quedé. Solo rap, solo rap. Estoy This money plus the fame, I'm a simple man. La música es mi agua. La mente acostumbrada a sufrir. Enamorarme con 14 me pasó factura. Como la de los 15 no hubo ninguna. Después de los 17 me dije: procura que nadie traspase de nuevo esta piedra dura. Se le da más valor a los colores siendo daltónico y a los valores cuando eres el material más sólido y a mí no se me valora más que al cubo de un cólico la gente que me conoce negará estos versos dicen que mal a ellos nunca me vieron me preguntan y no creen lo que les contesto las caretas y el falso interés son del mercado negro no es tan difícil mirar para adentro pero se debe practicar a diario para sentirse mejor no se pide lo siento y para caer no se necesitan los labios Buscas el mando de la play mientras juegas Al igual que creas más problemas teniendo la respuesta Si la culpa es interna no te justifiques con factores externos de mierda Decir te quiero es fácil, son dos palabras A mí me gustan más estas tres que te den me sacaban a escribir a la pizarra Y los niños se reían hasta cuando hacía el ejercicio bien Yo no tengo grupo y mis colegas son mis equitos Unos cantan rap y otros cantan pseudo El mic vale mucho, pero no tiene valor regio Soy todo un señor dentro de este feudo La fama, gracia, concurso no tiene mérito No se me da bien el boli, pero le uso Guardo hasta las monedas de un céntimo Para luego no ser un rata por dos euros En naufragado. Que los tienen el pelico chicos, no sé ni corcheas Solo rap, solo rap En este motherfucking tank sangre Hella, estoy perdido Volor concentrado a volor La música en mi agua everybody to say No tenía derecho a apuntarme con su flecha Lo peor de todo es confiar aunque duela Porque sé que me equivoco pero el cariño me supera Y yo quería llorar pero se me olvidó como era Soy el niño que pintaba en la mesa de la escuela El que salía tarde de clase porque perdía la sudadera Distraído, listo y sin amigo aunque no lo mencionas Posiblemente no.